El tema Galut coloca a Binader en primer lugar para ganar elecciones del 2024. Recientemente la Galut Dominicana, en conjunto con el grupo RCC Media, publicó los resultados de una encuesta en la que se preguntó a los ciudadanos dominicanos sobre su preferencia electoral de cara a las elecciones presidenciales del 2024. Según los resultados, el actual presidente de la República, Luis Abinader, encabeza la lista de preferencias con un 46.9%. En segundo lugar, se encuentra el candidato del Partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, quien obtuvo un 26.7% de las preferencias electorales. Por último, en tercer lugar, se encuentra Abel Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana PLD, con un 17.3%. En ese sentido, el 56% de los entrevistados cree que Luis Abinader será el candidato que sacará más de la mitad de los votos en mayo del 2024, o sea, más del 50% del total y que por tanto ganará las elecciones en la primera vuelta. Este, esto frente a los candidatos Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo que obtendría un 25.6% y Abel Martínez, por el Partido de la Liberación Dominicana con un 13%, 13.1%. Ahí están las imágenes de apoyo. Y vamos a la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre resultados de encuesta Gallup que coloca a Luisa Binader en primer lugar para ganar las elecciones del 2024? Háganos el feedback. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le estaremos respondiendo su comentario o su respuesta a la pregunta. La repito, ¿qué opina usted sobre el resultado de encuesta galu que coloca a Binader en primer lugar para ganar las elecciones? Bien, señor. Vamos a continuar. Adelante, Yerian. Sí, miren, estoy mandando aquí unas fotos sobre la, el historial de la Galut, a propósito de que escuché a Abel Martínez anoche y a, a Lonel. No lo escuché, bueno, los vi. Eh, criticando la encuesta Galut. Y entonces, eh, me sorprende de ambos la respuesta, porque bastaría con repasar un poquitico, un poquitico, además, tenemos que irnos solamente desde 2012 para acá, sin, sin entrar en más detalle para ver los resultados que daba la Gallup. Y aquí lo podemos ver, muchachos, si lo tienen, por favor, en el WhatsApp. En el año 2012, la encuesta Gallup le daba a Danilo Medina un 50.6 frente a un 44.6 de Hipólito. Que, miren miren qué dato más interesante. Hipólito que salió destruido realmente con la moral muy baja. Y miren cómo casi eh, se pegó a la presidencia en el año 2012. Y el presidente fue Danilo Medina en ese momento. En el año 2016 le daba eh, un 60.3 a Danilo Medina y un 30.6 a Luis Abinader. Terminó Danilo Medina ganando con un 62% y Abinader con un 30 y pico. Es decir, que acertaron de manera correcta. Pero la más reciente de la Galo es esta, que decía que Luis Abinader Tenía un 53.7%, Gonzalo un 35.5% y Lionel un 8.6%. Señores, y efectivamente. Solamente subió Gonzalo un poco, que subió a 37. casi 8, pero, pero Abinader ganó con un 53% de los votos. Y Lionel consiguió a, a alrededor de un 8%. Es decir, que la Galu es la encuesta. Encuestadora. La encuestadora, sí, la encuestadora de mayor prestigio de la República Dominicana. Por tanto, sus datos, lo que ofrecen, deben ser tomados para evaluación. Que yo creo, caramba, y estoy buscando aquí, ojalá me dé tiempo ahorita, para que ustedes vean un elemento muy importante. Coloca a Luis Abinader como era de esperarse en primer lugar, cerca del 50%, rozando el 50%, y en algunos momentos pasa el 50%. Usted no puede negarse a esa realidad. Si la gente entiende que debe darle, y esto es un país presidencialista, eso es lo primero, la gente vota normalmente por el que está. Si fuera leonel si que tuviera en el poder, leonel tuviera en primer lugar. ¿Por qué? Porque este es un país presidencialista. Y además la gente ha ido entendiendo como que a los presidentes, como qué bueno como darle ocho años para que resuelvan. No sé es, si, por ejemplo, eso pasó con leonel y eso pasó con Danilo. Tienen que, tenemos que verlo desde el punto de vista sociológico y psicológico. La gente como que entiende como que cuatro años como que son muy pocos y como que después de ocho como que son demasiado. Y entonces le abre esa, esa oportunidad a un presidente que hasta el momento luce bien, es el mejor candidato del PRM. Y entonces anda rozando ese, ese 49, 50%. Leonel, que ahora mismo está solo en la oposición porque no, no está recibiendo eh, eh, ningún golpe, ha crecido mucho. Y él, lo vi criticando anoche la, la Galo, me parece que no es correcto del, del expresidente leonel Fernández, porque le da una muy buena posición, anda sobre el 20%. Y en el caso del de PLD, un elemento muy importante que, que más adelante voy a ver si lo puedo conseguir aquí. El candidato del PLD no prende. Y, y eso el... tienen que verlo. Y va a prender. Ni va a aprender. No y eso tienen que verlo cuando, cuando miden a la Fuerza del Pueblo y al PLD como partidos, están prácticamente empatados. 16 a 16. 16.8 Leonel, en la Fuerza del Pueblo, y 16.7 el PLD. Concluyo, amado. Pero ¿qué resulta? Cuando usted se va al candidato, por ejemplo, a la Fuerza del Pueblo con su, del pueblo con su candidato, Leonel sube a un 23 o un 26%. Es decir, que Leonel le suma al partido, está por encima de su partido. Sin embargo, cuando usted eh, suma a Abel con el PLD, solamente sube a un 17, es decir, que el candidato solamente le suma dos puntos. ¿Por qué? Porque, Leonel, eh, porque Abel, señores, siempre fue un seguidor de Lionel. ¿Cómo tú lo vas a comparar con él? Bien, vamos. ¿Y cómo a... lo vas a enfrentar al presidente de la República? Además, no tiene discurso. Bien, vamos a continuar. Eh, bueno, hay muchas cosas, ¿verdad? que... Sí, muchos elementos importantes y hay que sacar muchas cosas de esta encuesta muy bien, buenos días Francis buenos días, ah, lo buenos días aquí. Yayan, amable televidente. yo agradecido de Dios por la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él que nos dé inteligencia para entender las cosas un pedido que hago cada mañana por mí y por todos buenos días, yo soy Francis Rodríguez bien, adelante con el tema fíjate es interesante la, la encuesta y sobre todo que Galo había sido la más esperada Sí. Ya que se modelaban otras encuestas, dando prácticamente que aquí no había que nada que buscar. Pero al parecer se le mueve el escenario político a todos, Gracias. incluyéndonos a nosotros que, que a diario estamos enfrentando estas vorágines políticas. Si de algo yo tengo que. Que hacerle la observación al partido de gobierno, a Luis Abinader, y lo he dicho siempre, la comida, la gente entiende que es mala la economía, un 69 por un 63 Y esas serían de, las, de los puntos nodales al momento de tomar una decisión de votar y que lo debe saber el gobierno. Yo lo que propongo es que haya verdaderamente una oportunidad de utilizar lo poco que uno gana y rendirlo, que pueda ser usado mil pesos, más cercano a lo, al, al monto de mil pesos, no que sean 300 pesos de ayer, que así es que estamos comprando. Más o menos estamos, que cuando vamos con mil pesos, lo que adquirimos son 300 pesos o 400, no llegamos a 400 pesos. La otra parte es la inseguridad, que eso también ataña al gobierno, al Estado. Y le están diciendo en la cara, quienes, quienes entienden que va a ganar en 46%, le está diciendo, está mala la economía, la calidad de vida está mala, porque también otro, el segundo punto más importante es la delincuencia, los atracos. Y eso afecta a quien, al que está más arriba, el que está gobernando. Y no lo están entendiendo. Y si hablamos del dólar y la gasolina, es otra cosa. Que quizá eso engloba el, casi de cada 100 personas, 63%, 63 de ellas, de los mil y pico, ¿cuántos fueron costados? 1.200. 1.200, 1200 sí, la que la muestra. La muestra de 100. De 100. Entonces, a todo esto, el que se mantiene en ascendencia, Lionel Fernández, y lo demuestra la, la explicación que daba ayer Yang. Lamentablemente, todo esto que a donde ha llevado Danilo Medina al PLD, porque quieren a, ahora presentarlo como que nada está pasando, olvidándose de las dos semanas atrás cuando se atrincheró después de haber dicho que, que, que estaba enfermo, parece ser que ahora la recomendación es que se atienda. Y deje de pelear aquí en la trinchera porque de lo contrario va a escuchar lo que no quiere escuchar. Y nosotros respetamos su condición. En cuanto a lo que es el, el, el PLD, señores, 16%. Y Leonel, un 26. Eso dice que en 46 sumamos todo, no habrá una primera vuelta que defina en estas condiciones. ¿Tú crees que no? No. Por más que se animen, por más que haya, hay un, en el fondo, hay un sentir que rechaza que la economía está mala, que la inseguridad es un problema y quién es que debe enfrentarlo, no los partidos de oposición. ¿Cuántos puntos le faltarían al presidente de la República para llegar a 50. No, pero le dio, eh, pero la, la Galo le da más de 48. 50. 40, eh. 48 porque una. Ellos pusieron en esta ocasión, escúchame uh -huh. que te interrumpa, Francis, dos tipos de votantes. La, la población general de los 1.200, y en esta en esta ocasión, que eh, no lo habían hecho la, la Galo, le suman lo que son los lovely eh, eh, voters, o sea, los lo que realmente van a votar, supuestamente, los que están seguros de que van uh -huh. a votar. Y entonces, dentro de esos que están seguros de que van a votar, le da un 53% frente a un 48% de la población general. Porque veo aquí que la encuesta le dan 46.9%. Eh, para, como a Luis Abinader, para ganar las elecciones del 24. No, no. Eh, eh, la, cuando tú revisas la tabla, hay dos tipos de votantes: la población general, que es la de 1.200, eh, y la, la, lo que son los seguros votantes, que es supuestamente decir, que dijeron que los seguros votantes estarían en el 53%. en un 53%. 56. Entonces, 56. ¿pero 0, qué dice? resulta? Llegar a unas elecciones con los problemas que se presentan en esta misma encuesta, que la población está diciendo, mira, esto no está pasando. Porque mi comentario no es para bajarle punto. Es para lograr que entiendan que si creen que están haciéndolo bien, hay una población entera que estamos, que estamos clamando que mejoremos la calidad de vida. Y de eso yo entiendo, hay bastante tiempo, porque ha debido de hacerlo, y hay otros temas que son los que afectan al PLD directo, aunque hemos tenido un poquito de tranquilidad, porque ya todo el que estaba iba pa, para estar preso, está preso. Y los demás casos están en, en, en vía de, de conocerse. Eso tiene que, que atraer la atención, de los problemas que, nosotros, que a nosotros nos aqueja como sociedad. Porque lo que debemos aspirar todo es que de estas encuestas se saque los mayores resultados en cuanto a una proyección de cambio de proceder desde el gobierno que beneficie a la población en cuanto a seguridad o más bien, en bien. cuanto a calidad de vida, que engloba mira, todo. Mira, la pregunta que yo te hice era con la siguiente intención. Ajá. Tú hablas de 40 y pico. ¿Tú te crees que un presidente, un gobierno, eh, no tiene la suficiente capacidad para cubrir esa falta ese tramo, ese tramo Exacto. pequeño que le falta, claro, con, con, la para, con toda la parafernalia claro. del poder. Pero Mira, pero claro, te lo estoy diciendo. Lo que ¿Te imaginas que, es, que mejore que esa calidad decir, de vida del dominicano? Que te ¿Qué va a pasar? Si, se va a volcar hacia allá. Si su ella. techo es un 46, suponiendo, esos uh -huh. cuatro o cinco puntos que le faltan, se llenan fácil. O sea, lo que, estoy lo que estoy planteando es que la diferencia que hay entre el presidente de la República y los demás... Candidato que hasta ahora se presume, se presume. Ahora, que son se, los que se van... posiciona a Leonel Fernández en un segundo lugar, firme. Sí, sí. Firme, no, eh, que, no, que la todo encuesta, el mundo lo criticaba. Eh. Óyeme, la encuesta lo que ha demostrado es la calidad o la capacidad que tiene el expresidente Fernández para mantener una posición política de, de importancia. Es decir, sí. Leonel Fernández acaba de ganar en la primera batalla. ¿Cuál es la primera sí. batalla contra su propio partido? Su ¿Cuál, anterior, era el, ¿Cuál era el porcentaje que Balaguer tenía bajo la manga? Un tenía, 25, exacto, fijo. Exacto. O sea, Pero tiene que sumarle a eso que eh, el Lionel Fernández ahora mismo está solo en la cancha. Por ejemplo, su partido, ni él, está están siendo, eh, no, no, ni está tampoco eh, siendo blanco de ataque. O sea, no. No, no está siendo atacado. <coughs> y es posible que ahora, una vez eh, eh, mermado el PLD, los ataques se dirijan allá para seguirlo mermando. Y va a pasar ¿Es eso. Va a pasar eso porque el presidente de la República sabe que ese 25 o 26% que en algunos renglones tiene Lionel Fernández, hay que, hay que quitárselo para completar los cuatro o cinco puntos claro. que le faltan a él. Falta? Y que puede convertirse en un y 30%. Y pico. Definitivamente, esta encuesta le está diciendo al presidente, el hombre a vencer a Lionel. No, no Abel. Abel es, Abel no es, es Lionel. Sí. Lo que quiere decir que el pleito. Hubo... Se, una, se va a dirigir bien ahora. Una sí. rueda de prensa de los partidos pequeños uh -huh. con respecto al tema de la inseguridad nacional, pero sobre todo del tema agro, eh, ambiental, por los, porque lo consideran que es un ataque. Bajo ataque está la República Dominicana con el uh -huh. tema de los incendios. Uh -huh. Uh -huh. Esa reunión ahí mostraba los partidos pequeños que fueron aliados a Lionel uh -huh. y todavía no se habla de cómo ver a Lionel en alianza ni qué va a pasar con el PLD a posterior de esta encuesta sabiéndose de sus problemas frente al que está buscando esos números para simplemente garantizar su triunfo tú sabes que nosotros debemos de utilizar también la encuesta para determinar cuáles partidos debieran Estar terciando en las elecciones, sencillamente porque el Estado Dominicano subvenciona a los partidos políticos con dinero del pueblo, con dinero de los impuestos de nosotros. Lo que quiere decir que no todo el mundo, no todo el mundo, debería recibir esa gracia ni ese beneficio simplemente por el hecho de constituir un partido. Ahí vi, por ejemplo, Alianza País que tiene menos de menos del 0.50%. Del en alguna de las preguntas que se hicieron. O sí. sea, estamos hablando que ni un, ni un uno por ciento, por 1%. Considera como viable a. Por Dios, ¿cómo tú le vas a dar 10, 15 o 20 millones de pesos, 8, 10 millones, qué sé yo, cuánto es que le correspondería? 6 o 7 millones. Está bien, 6 o 7 millones a un partido que no tiene ni siquiera un voto. Los votos que pueda sacar nos salen a nosotros carísimos. Entonces, ven acá. Si los partidos no fueran subvencionados por, por los impuestos del pueblo, dice, bueno, está bien, cada quien que haga un partido es pues, un derecho que tiene, el derecho de elegir y ser elegido, pero nosotros le estamos subvencionando. Mucho poco le estamos dando cuarto a, de, de los impuestos Para. del pueblo, lo que quiere decir que no tiene sentido que un partido que ande por el 0.30% en preferencias o eh, en, en, en posicionamiento político no debiera estar dentro del espectro Mira, político que, nacional. Que, que creo, Hay que sacarlo, porque esos son cuartos votados. ¿Qué yo creo con Alianza País? Que le sucede lo mismo que Abel. Abel tiene que darse cuenta, y el propio PLD, que su candidato no, no conecta. Creo. no, no. no prende. Yo, Por ejemplo, en el caso de, de, de Alianza País, se lo he dicho aquí más de 50 veces en este programa, no conecta el candidato. Por ejemplo, el PLD hoy, hoy, debería estar por ejemplo haciendo una revaluación re del candidato porque Así cuando es. usted suma los partidos cuando usted le que de hecho, la, la, la propia encuesta buena, Garo, de hecho ellos no han hecho eh, no han cumplido con la norma sino que han visibilizado un candidato miren y han echado a andar aquí yo tengo ellos la... pueden hacer una convención real claro. o definirlo por la miren, eso podría ser el una... partido que está mejor posicionado ahora mismo como partido estamos hablando es el, el PRM con 40.6 muy bien posicionado la fuerza del pueblo como partido 16.8 y el PLD 16.7. Cuando tú le sumas a Lionel a la fuerza del pueblo, te lo lleva a un 26. ¿Qué significa? Que te le está sumando el candidato 10 puntos. Cuando tú le sumas a Vela, el PLD, ¿cuánto te le sube? Uno. A 17. 1 uno. Uno, No, ni uno. Ves, ni, ni siquiera uno. uno. Entonces te, te, te, te está diciendo tú, la es, población 20, que tu ¿sabes candidato ¿cuánto? no puede ser. 0.20. 0.20 te estaba sumando. Bien. Buenos días Carolina ah, bueno, Medina. bueno sí esa parte sí por ejemplo Carolina el caso Medina buenos, el día. sí. buenos días. Buenos días Amado. Tu, me gusta tu blusa. <coughs> Pero como quiera un candidato que no prenda. No buenos días Francis. Hola. A propósito de lo que estamos hablando me ya, encanta ya tu tenemos días el, el contenido está completo. Este dato eh, un segundo que le decía <risa> bueno a Yerjan, Ye Ye Ye Buenos días, días. <risa> les digo Buenos días. días a todos es que tú estás pensando en la, no, en eh, la blusa verde de la puerta del pueblo no hay un dato que le que le decía que si bien es cierto que Abel Martínez no tiene eh, no le agrega un porce, un gran porcentaje al partido como tal él como candidato no tiene una gran tasa de rechazo ¿qué esto es que esto te dice es que podrías pero podría aun cuando tú no tienes tasa de rechazo aumentar, tú, la gente pero, te puede acoger tú ves. Yeah. Bueno, señores, trabajar. en media hora. Me sorprendió, me sorprendió la tasa de rechazo del presidente Luis Abinader en un 26%. La creo muy alta. Yo entendí por, que tal. alta. Lo que pasa es la situación Ay, la económica. Muy tumba. alta. Por o eso sea, empecé oye, hablando la Oye, oye la, la comida, sobre todo la comida del pobre, tumba a cualquiera. Mira, yo te voy a decir una cosa. No es que tumba, debiera de tumbar a cualquiera. Bueno, porque señores, aquí se sabe que nosotros hemos pasado sin necesidad, sin tener escasez, sin frances. tener encarecimiento de dólar ni nada a Vamos. 83 por de, de aumento en. A...